Chicos, bienvenidos de vuelta Estamos realmente a punto de llegar al final de esta temporada Y estamos empezando a ver muchísimas publicaciones en Youtube Acerca del tráiler oficial de la temporada número 3 Si realmente todas esas filtraciones del tráiler son reales Estamos listos para desvelar y revelar Exactamente lo que podría estar llegando para la temporada número 3 E incluso también lo que estaría sucediendo en este evento final Así que en el vídeo de hoy estaremos viendo realmente todo esto sobre todo las filtraciones de los trailers oficiales supuestamente de Fortnite. Así podríamos quizás descubrir algunos de los cambios reales que vayan a suceder dentro del juego. Puede que realmente Epic Games haya creado todos esos cambios delante de nuestras narices. Chicos ya sabéis, si queréis apoyar al canal, sentiros libres de utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Lo tenéis ahora mismo en pantalla. Y si llegamos a 15.000 personas apoyando el código, vamos a recompensaros con... 100 pases de batalla para la próxima temporada. Así que chicos, dicho todo esto, os dejo con el sorteo y empezamos. Chicos, como ya sabéis, cada día estamos regalando una skin de la tienda. Siempre apoyo a un creador, código Mister de Neox y regalaremos hoy una de estas skins. Chicos, si queréis ser vosotros los ganadores de la próxima skin, solo tendréis que estar suscritos al canal, dejar un buen like en el vídeo y además, por último, comentarme debajo en la sección de los comentarios. ¿Cuál es vuestro ID de Epic Games? Una vez dicho todo esto, ya estaréis participando y os deseo muchísima suerte a todos. Yo ya, había bien chicos! ¿Os está gustando el vídeo? Estamos ahora mismo en directo en Twitch. Así que chicos, os recomiendo que os paséis rápido después de ver este vídeo por el directo que tenéis debajo en la descripción en mi canal de Twitch. Estamos en directo cada día de 3 a 6 de la tarde. ¡Chao! ¡Woo! ¡Yo, boys! Otro día más en la oficina, hermanos Otro día trabajando <risa> Ya sabéis a lo que me refiero No, ¿qué? <risa> What the fuck Chavales, ¿qué ha pasado con la tormenta Del juego de Fortnite? Mirad esta locura ¿Esto es la tormenta y esta es la zona? What? No, ¿Qué? Jamás se había visto la tormenta Así dentro del juego de Fortnite Oh shit, hay una persona Oh. Uh, me ha dejado temblando, hermanos What? La luna. <risa> Estamos descubriendo mil cosas nuevas en este vídeo Según muchísimas filtraciones, parece ser que la tormenta del juego de Fortnite Se está empezando a romper por algún motivo De hecho, esto que estamos viendo en pantalla no es ni medio normal Parece ser que las tormentas empiezan a ser cada vez mucho más grandes de lo que deberían es que, es que fijaros, parece ser que realmente la, la, la tormenta está realmente rota o, o está a punto de, de explotar Algo muy raro está a punto de suceder con esta tormenta de Fortnite La tormenta se reduce en 5 con 27 minutos What? <risa> ¿Qué está pasando, Epic? What ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Estáis todos bien, chavales? ¿Qué the ¿Alguien se, ¿Alguien se ha hecho daño? ¿What the fuck? ¿Ha volcado realmente el camión aquí? La parte buena en todo esto es que si realmente está sucediéndole esto a la tormenta Es porque el plan de Midas está llevándose a cabo Y la tormenta es la primera en verse afectada Y es que chicos, dejadme hablaros acerca de las filtraciones online Una pantalla de carga se filtró antes de que saliera a la luz Y parecía ser que esa pantalla de carga Escondía algún secreto Oculto en su interior Parece ser chicos que el causante De que la tormenta se esté rompiendo Está siendo Midas Con su nuevo proyecto Y su nueva skin Basada en la skin tormenta Pero sé que todos habéis entrado El vídeo por una cuestión diferente Y no por la tormenta del juego de Fortnite Así que Creo que es hora de hablar acerca de los trailers y acerca de todo lo que está por llegar a Fortnite según las filtraciones Y es que en efectivo chicos están empezando a rularse y están empezando a pasar muchísimos trailers online Trailers que la gente piensa que algunos son originales Pero hay uno en especial que parece ser que todo el mundo está completamente seguro Que podría tratarse del trailer original filtrado de esta temporada Así que estamos todos bien contentos de estas filtraciones, chavales. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, creo que este es un buen lugar para explicaros la historia del primer tráiler. Chicos, prestar atención porque tenéis que ver este primer tráiler y prestarle muchísima atención porque realmente es uno de los mejores. Vale, ese es el primer de los trailers que más nos ha convencido y que realmente creemos que podría llegar a semejarse con la realidad e incluso más de lo que nosotros creemos. Habla acerca de todas las filtraciones que hasta día de hoy se saben de la nueva temporada y encima nos las muestra visualmente y además de una forma muy convincente. En el trailer, por ejemplo, hemos podido ver... La inundación que está a punto de llegar a Fortnite. Y lógicamente se ha visto también Salty Springs sumergido totalmente en el agua. También nos ha querido mostrar la skin del pase de batalla del nivel número 100, imaginamos. La skin que tanto dio que hablar. Y la skin que tantas veces se ha filtrado Al parecer la skin de Aquaman Podría estar siendo realmente la skin Del pase de batalla Del nivel 100 de la temporada número 3 Y es que realmente se ve muy cool Yo, Ese es mi chico tío Lógicamente también sale la skin De la ingeniera, una skin que lleva Varias semanas ya de boca En boca dentro del juego También hace una referencia a Miaúsculos, Aunque realmente creemos que Miaúsculos No se va a encontrar aquí en la temporada Número 3, sino que va a ser una versión robótica del mismo Y es que es realmente Muy impresionante porque Todos los modelos de skin que habéis visto Chicos, realmente se trata de modelos De skins que han sido Encontradas dentro de los archivos Del juego de Fortnite O sea, son skins que realmente No han aparecido en el juego Pero parece ser que Podrían ser las skins reales de la próxima temporada. Si realmente el tipo que ha creado todo esto sabe de lo que está hablando, parece ser que incluso tiene acceso a los archivos del juego. Chicos, firme vosotros si realmente creéis o no creéis que se trata de el tráiler o no real de Fortnite. Sí, realmente ese tráiler se ha visto demasiado cool, pero tenemos otro tráiler que mostraros que vale también muchísimo la pena y os va a dejar confusos 100%. Yo, ¿eso, ¿eso es un tío? Yo... Chicos, de verdad estoy hablando O sea, jamás en la vida Antes de caer al suelo De Fortnite, ya se había cerrado El primer círculo y mucho menos Duraba 5 minutos y pico Chicos, algo está realmente sucediendo Con esta tormenta de Fortnite Y algo grave va a acabar sucediendo Esta temporada Hello <risa> <risa> Uh Uh, lo veo, ahí lo veo, chavales ¡Tacatá! <risa> ha sido demasiado fácil, hermano Chicos, muy atentos porque quiero enseñaros directamente ya el segundo de los trailers Y parece ser que realmente se trata de un trailer oficial de Epic Games Es quizás la versión más controversa que vais a ver ahora mismo Y es que escuchar porque parece ser que realmente ha sido creado por... Un trabajador de Epic Games Aparentemente Realmente el trailer es difícil de lograr verlo Pero parece ser que alguien ha tomado Desde su propia oficina Imágenes del trailer original De la próxima temporada Y es que en pantalla estáis viendo ahora mismo Lo que fue revelado al público Podemos ver ciudades submarinas Friends y Fun, Lo que parece ser en llamas Y por lo que sabemos Parece que Sweetie Swamps Va a ser inundado ¿Realmente Frenzy Farm podría ser capaz de estarse quemando? En fin, chavales, os recuerdo que estamos en directo cada día de 3 a 6 hora española de la tarde en Twitch Así que chicos, ahora mismo cuando estáis viendo este vídeo probablemente estemos en directo en Twitch y chicos, quiero que toda la Neox Army venga a saludarnos. Además está lleno de sorpresas y en Twitch creamos una comunidad única. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, compartirlo, reventarlo likes. Y nos vemos en el próximo vídeo y en el directo. ¡Hasta ahora! ¡Chao!